a buscar algo bonito, algo que me guste, como ese puntito de luz que tienen ahí al frente y voy a permitirle a mi mirada poco a poco concentrarse, poco a poco, ir sintiendo como todo lo que pienso. Todo lo que va produciendo mi mente Lo observo Esa maravillosa mente Que trabaja para mí las 24 horas del día Ha trabajado sin cesar todo este lunes, martes, y poco a poco, voy a volver a concentrarme en estar en el aquí, en el ahora, Dejando que la mente fluya y yo, el alma, que usa este cuerpo para desempeñar mi papel en este mundo por unos breves instantes. Vuelva a tomar conciencia de la temperatura, el aroma, los colores, los sonidos que percibe el alma a través de este cuerpo. y permitiéndome volver a tomar conciencia de cómo ha estado el cuerpo hoy. Inhalando profundamente y al exhalar sentir esa recarga de paz, refrescando profundamente al cuerpo. En cada respiración recorre esa paz, célula, átomo, cada rincón del cuerpo. Recargando. Sanando, relajando y ayudándome a concentrarme aquí y ahora. Este cuerpo se siente cada vez más liviano. Como si esa paz refrescante fuera llenando de luz, tranquilidad y profunda relajación cada rincón. Sentir esa burbujeante felicidad de haber vuelto a esta dulce experiencia de paz. Donde mi mente también está cada vez más tranquila cada vez más serena y todo lo que voy sintiendo en cada respiración es una agradable recarga, una paz fácil y natural. Voy sintiendo que finalmente he regresado a mi estado original de paz. El alma sedienta por paz, se refresca, me zambullo en la paz. Y disfruto de esta agradable sensación, aquí, ahora, en calma, serena, en profunda paz. Y por unos instantes dejo que mi propia mente alimente esta paz, fortalezca, profundice y disfrute de esta experiencia tranquila. Yo mismo, yo misma. Voy creando paz aquí, en mi corazón, en mi mente, en mi propio ser. Ahora voy a llevar mi atención a volver a sentir aquí dentro mi identidad eterna Sutil, invisible a los ojos físicos, pero totalmente percibible con el corazón. Vuelvo a sentir a esta alma única, especial que soy yo. a este ser espiritual, consciente, capaz de discernir lo que yo el alma necesito, lo que yo el alma Anhelo por vivir y sentir, experimentar, disfrutar. Este segundo es para volver a escuchar mi corazón. Escuchar el susurro silencioso del alma. Ponerme atención, este ser, esta energía eterna que soy yo. Frente a frente, en el espejo de la verdad. Me veo a mí como un hermoso punto resplandeciente de una luz tan pura y brillante justo en el centro de la frente. Yo el alma puedo ir sintiendo en lo más profundo de mi ser. ¿Cuál es mi naturaleza verdadera? Lo verdadero es siempre verdadero, eternamente verdadero. Esa es mi naturaleza original, del alma que soy, puedo sentir esa fuerza de amor puro, de amor espiritual, que fluye natural en mi ser, un amor que da esperanza. Un amor incondicional, un amor que acepta a todos, que ama a todos y ama a todo. Un amor absolutamente puro, que jamás da sufrimiento. Ese es el verdadero amor que hay originalmente en mi ser, que forma parte intrínseca de lo que soy yo, el alma. Que he buscado tanto afuera, exigido en otros, y he sufrido por no encontrarlo, por haber olvidado este secreto maravilloso de que el alma que soy yo es amor, un amor puro, un amor que fortalece, un amor que apoya que ilumina un amor de alma. Y puedo aceptarme, absolutamente aceptarme a este ser que soy yo, a este ser con este largo recorrido a este ser con todos sus altos y sus bajos en el camino, a este viajero por la vida que soy, y sentir profundamente que soy realmente un alma capaz Fuerte, valiente, soy el héroe, la heroína de mi propia historia, siento ese profundo amor, puro, libre, sanador. Y cuando logro amarme, así, tal y como soy, a esta alma única que soy, es tan fácil esparcir ese amor desde el corazón. sentir al corazón expandirse generosamente al mundo y como un abrazo espiritual dar amor a quien tanto necesita un amor como un rocío refrescante en todos esos corazones Desesperanzados, este amor espiritual como una luz de esperanza esparciéndose desde lo profundo de mi propio ser hacia todo el planeta. sentir ahora yo, el alma mi cualidad original de alegría felicidad un estado natural en mí que no depende de si logro algo o no. Es simplemente una agradable experiencia burbujeante, brillante, luminosa, como una llama de fuego que danza esa alegría interior Natural, fácil, forma parte del alma que soy, es lo que soy yo, es lo que he sido y siempre seré, aunque lo haya olvidado, confundido, pero puedo entender. Esa naturaleza original, feliz, que recarga, que alivia, sana, libera, que da entusiasmo, que despierta, esa es mi alegría original. Por eso cuando estoy triste, confundido, temeroso, me siento ajena a mi propio ser. Pero yo el alma, aquí dentro, en lo profundo de mí misma, soy alegría. Alegría eterna, danzando como el fuego en libertad, transformando, alivianando y disfrutando de cada experiencia. Yo el alma soy sabiduría, el alma originalmente sabia, cuando dejo de pensar tanto, de cargarme de tantas diferentes emociones y pensamientos. Mi mente se vuelve clara, se vuelve simple y puedo escuchar en mi interior. Mi propio poder de discernir. Yo sé, yo siento, yo percibo y soy eso que se debe hacer. En el alma existe esta fuerza de claridad y entendimiento profundo que no necesita reflexionar tanto. Es simplemente en el dulce y profundo silencio dejar emerger mi propia sabiduría innata. En el alma vive esta capacidad de saber dar de mí lo mejor a cada segundo, en cada instante. Solo tengo que abrirme de nuevo Confiar, sentir y fluir. Yo soy un alma sabia. Y ahora, vuelvo a sentir la cualidad profunda y natural. De paz. Tan fácil. Tan tranquila. La paz. Es parte de lo que soy originalmente. Mi mente se sintoniza en la paz con tanta naturalidad. que se refresca, finalmente tranquila y emerge también en mí ese brillo de la pureza original de mi ser originalmente sin mezclas sin pretender ser lo que no soy, ser ese diamante original, el alma, en todo su esplendor, totalmente libre de influencias, libre de falsedades, en su estado natural y original, de pureza, esa luminosidad especial, ese brillo único en mi ser, entendiendo, sintiendo, experimentando, todo lo que el alma anhelaba sentir es parte original de lo que soy. Las cualidades naturales de mi ser. Yo, el alma, soy un ser especial lleno de cualidades, virtudes, especialidades. Y las puedo volver a sentir cuando sea que me sintonizo en esta conciencia de quién soy yo, el alma. Eterna, la energía consciente que poco a poco regresa a sentirse en el cuerpo absolutamente llena, tranquila, liviana y moviendo suavemente las manos y los pies vuelvo al aquí y a la hora Om Shanti entonces damas y caballeros para terminar esta meditación vamos a ver qué nos sale de este librito especial para hoy bueno no tiene título entonces, vamos a ver qué nos dice. Este es un librito especial. Como siempre, nos gusta terminar y cerrar las meditaciones leyendo lo que sale ahí. Son esencias lindas que se extrajeron de las clases que, que dio nuestra, la que era nuestra directora mundial, Lebrama Kumaris, que se llamaba David Yankee, que murió el año pasado a sus 104 años. Entonces dice, La vida sin amor es como vivir en la selva. ¿Cómo es la vida en la selva? ¿Tienes miedo constantemente de lo que te puede ocurrir? ¿Estás aislado y careces de soporte? La gente no sabe cómo dar amor ni sabe cómo recibirlo. Así el corazón está vacío y por ello no sabe qué es el amor. Realmente el solo hecho de dedicar tiempo y esfuerzo a comprender qué es el amor, en sí mismo es un acto de amor. El amor verdadero no tiene interés alguno en lo que es falso. Las emociones superficiales que nos mantienen en la superficie de las cosas no son la base del amor verdadero. El amor verdadero significa amor puro. Y el amor puro está basado en la máxima verdad interna. La bondad y el deseo de ayudar a los demás. Ser superficial e imaginar cosas sobre los demás diluye el amor puro. Dejarse afectar por el carácter de otras personas también lo diluye. Así que esfuérzate por comprender en qué consiste el amor puro y observa si eso es lo que practicas. Haz que tu amor sea tan verdadero, aun cuando los demás se conviertan en tus enemigos. Nunca dejes de amarlos. Tienes que dar amor sinceramente, desde el corazón. Tu amor debe ser tal que cuando te pongan la mano en el corazón, sepas que lo que estás dando es verdadero. Todos ansiamos el amor verdadero. Así que es esto lo que tenemos que compartir.